Bueno, hola a todos, todas y todos. 2020, el mejor año de mi vida, dijo nunca nadie. Bueno, depende, depende un poco. ¿Qué pasa? Yo, como así me ven, contador, estructurado, también soy coach. ¿no? Entonces, me hice los objetivos 2020 divinos, el 6 de enero, porque el primero tuve un accidente en una moto, lo arranqué, buenísimo el 2020. Pero que me voy a armar mis objetivos. Divino, vamos a correr, a, a dedicarle bien las horas de mi vida, a mi pareja, pum, a Coachmap. Y arrancó bien, ¿eh? El, creo que el 2 de febrero estaba corriendo mi primer media maratón, divino, y de repente, bueno, ustedes saben, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos con estos bellos objetivos? Los juntamos en un papel y... a la basura y a reinventarnos un poquito. Entonces me vestí con mi uniforme de cuarentena, ¿no? camisa, shortcito, balconcito, y dije, vamos a arrancar con algo nuevo. Voy a dedicarme a escribir. Que es algo que siempre tenía en la cabeza, no estaba en mis objetivos. Y dije, bueno, vamos a meterle. Entonces, los sábados de, eh, de cuarentena, me armaba un buen gin tonic, y decía, vamos a empezar a escribir. Acá, acá, acá, acá. acá, acá. Finalmente, el 10 de julio, tengo lo que es, para mí, mi primer borrador de mi primera edición del libro. Que todavía incluso tenía otro nombre, ¿no? Estaba muy enfocado el coaching, la diversidad. Digo, bueno, ya está, esto es para mí, lo veo con mi marido, mi marido le da un, un análisis. Dice, no, pero bueno, anímate. Y también por esas vueltas de la vida, conocemos, por Fuck night a una editora, que fue parte de esos speakers, y ella me dice, me encanta el tema, pero tenemos que hacer más disruptivo, vamos a hacer come out, las empresas también tienen que salir del closet, exploten, que esto... Y yo digo, bueno, pero bueno, esto tranqui, o sea, no tengo apuro con el libro, es algo más para mí. Y me dice, no, vamos a sacarlo el 11 de octubre, el día internacional de salir del closet. Y yo le digo, me encanta la idea, me fascina, vamos a romper banderas por todos lados, de todos los colores. Pero yo digo, hay un pequeño problema. Estamos a 10 de julio, al 11 de octubre, tenemos menos de tres meses. ¿Se puede hacer un libro en menos de tres meses? Y ella me dice, sí, pero tenemos que trabajar. Entonces, ahí arranca el tema. Yo que bueno, yo he relajado. ¿no? Yo había editado mi primer parte y todo el equipo de la editorial empieza a trabajar a full en el libro. Me mandan las diferentes portadas, una más bonita que la otra, otra más o menos, ochentosa. Y de repente... Mi equipo, tengo un equipo de producción que yo ni sabía de marketing, de esto, y me dice, esto va a ser tu feed de Instagram, mirá qué divino que vas a estar, regio, pam, pam, fotos por acá, fotos por allá. Y en un momento, la editora me dice, te conseguí una entrevista en Univisión, en Despierta América, que es uno de los programas más vistos en Estados Unidos. Yo wow, buenísimo, pero yo no miro tele, o sea, no me saques de Netflix. Pero yo digo, bueno, vamos, que venga. Y de repente yo tenía esto en el área social del edificio. Cámaras, todo, tenía otros fotógrafos viniendo, y yo no entendía lo que estaba pasando, y ahí es cuando digo, bueno, esto puede llegar a ser un poquito grande, ya va un poquito más allá de mí. La cuestión es que esto, ya estaban pasando las semanas, una más rápida que la otra, y el 24 de septiembre tenemos la tapa del libro. Con esta etapa, que me mandan un, una imagen divina, espectacular, le hicimos algunos retoques, y con esto arrancó toda la campaña. Esta fue la etapa que se circuló a Despierta América, a la editorial, a todos lados, al equipo de marketing, que ya tenía los videos hechos, y todo. Yo voy a tomar tres segundos, literales, para ver si ustedes ven algún error en esta etapa. Bueno, a mí es. Closet va con tilde, en español. Me escribe una persona, un amigo de Panamá, que dice ¿Estás seguro? Me parece que hay un errorcito en la tapa. Closet va con tilde. Sí, no, no puede ser. No, no. O sea, Es closet, es una palabra, es un anglicismo. Eh, no, no, no. Si vas a ponerlo en español, tiene que ser Closet con tilde. Bueno, yo tengo una actitud muy relajada de la vida, generalmente. Y levanto el teléfono y llamo a la editora. Y le digo, Ale, ¿Sabías que Closet va con tilde? ¡Pum! 30 segundos más tarde tenía cinco grupos nuevos de WhatsApp, con la editora, con el diseñador, con el de la promo, con el de Univision, con todo el mundo, porque la portada estaba mal. No solo la portada, las 180 hojas del libro también estaban mal, más todas las palabras que faltaban editar. Y a todo esto ya faltaban menos de dos semanas para sacar el libro. Y el libro, con esa bella tapa, se había subido a Amazon. Acá empezó el descontrol, porque yo le digo, pero relájate, estamos jugando en Spanglish. Come out, está en inglés, puede empezar en inglés, terminar en inglés, en medio en español. Me dice, vos no te das cuenta de esto, ¿no? Tengo a Penguin atrás mío. Y Despierta América, esto va a ser visto por no sé cuántas miles de personas, y va a salir con un error tu libro. Y esto no puede ser, porque vos te puede no importar. Pero para nosotros, es nuestro primer libro en español de la temporada, y no puede salir mal. Llego, bueno, listo, cambien. Cambien el libro, cambien la editorial, listo, llegamos. Pero todo esto ellos ya habían arrancado la preventa. Y un amigo, el 8 de octubre, me dice, me cancelaron la preventa de Amazon. ¿Cómo? Que, ¿Qué pasó? ¿Está bien? Y dice, sí, sí, no está el link. Yo no puede ser. Te están dando mal en internet. Entonces, nada, entro a nuestro link, que estaba en todas las redes, estaba en el Instagram, en la página web, en la editorial, lo que se lo había mandado a Despierta América, y el link no andaba. Su página no pudo haber sido encontrada, y yo digo, no puede ser, y entonces recibo este bello correo. Se canceló su libro de preventa. Tres días antes de la fecha de salida del libro. Y esto no solo era un tema que el libro estaba digital, sino que en teoría teníamos que tener el libro físico, para poder hacer la promoción y la fiesta de lanzamiento. Y varias cosas más que iban a seguir después, entre el 11 y el 15 de octubre. Dijimos, bueno, hay que hacer algo. A todo esto Amazon se toma mínimo tres días en revisar el nuevo manuscrito para poder subir, cosas que nadie sabía. La cuestión es que finalmente el 10 de octubre, a las 9 de la noche, se sube el manuscrito nuevo, se publica el manuscrito nuevo, pero nadie tenía el libro físico. Entonces, nuestra bella tapa, si ustedes la ven con detalle, es un bello acrílico que me regaló Pimarillo para festejar el lanzamiento del libro, pero, bueno, no existió el libro hasta el 15, tuvimos que cambiar un poquito lo que fue la comunicación, decir que el 11 se podía descargar el libro en PDF o en Kindle, pero el físico iba a estar con unos días de retraso, porque, bueno, tardaba y el libro estaba divino, y no, lo que había pasado fue todo este caos por un punto tilde. Así que, bueno, parte de la... El, yo creo que un poco de la enseñanza de esto fue, que y creo que Patsy lo dijo antes, es que muchas veces no le damos la importancia a las cosas que hacemos. Eh, y yo desestimé el hecho de lo que era tener mi primer libro. Y yo soy una persona muy relajada generalmente con la vida, pero a veces no pienso el impacto que puede tener esto en, en las demás personas que trabajan y colaboran con uno. Y creo que esto fue un, un gran aprendizaje para también aprender a valorar nuestros, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestro tiempo. Y bueno, si pueden comprar el libro en Amazon y tenerlo <risa> físico y divino, lo pueden encontrar ahí. Así que muchísimas gracias por dejarme compartir la historia de Come Out. Las empresas también tienen que salir de